Lo que vamos a hacer ahora es consiste en trabajar con capas y colorear, por ejemplo, en una fotografía en blanco y negro colorear pues, un detalle de la imagen, como puede ser el ojo, el hocico del tigre. Eh, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con una fotografía en blanco y negro es asegurarnos de que permite dibujar en colores. Aquí arriba, donde pone escala de grises, ya nos está diciendo que aunque elijamos un color cualquiera, no nos va a permitir pintar en ese color, sino que pintará en gris. Por lo tanto, eh, tenemos que venirnos a la imagen y en el modo, decir que queremos el modo RGB, que es el que sí nos va a permitir dibujar en colores. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer con el tigre es eh, añadirle una capa que está en esta herramienta de aquí, crear, crear una nueva capa. Esta nueva capa, si queremos, aquí le ponemos un nombre, si no lo podemos hacer más adelante, le voy a llamar ojos verdes y le digo OK. Y aquí arriba tengo la capa sobre la del tigre. La capa que está arriba domina sobre la de abajo. Si yo pinto aquí arriba, la capa va a pintar sobre, eh, sobre la del tigre. Sobre la capa del tigre. Es como si tuviera una transparencia encima. Sí. Bien, esta capa... Que acabamos de, de añadir, tiene que estar en modo solapar en inglés, overlay en, eh, perdón, al revés, eh, solapar en español y overlay en inglés, depende de cómo tengamos guía. En español sería solapar, el modo solapar. Para hacer zoom sobre una parte de la imagen, pulsamos en el teclado la tecla control y con la rueda del ratón, por ejemplo, nos ponemos sobre el ojo y así hacemos zoom hacia adelante hacia detrás. Voy a centrarme en la cara del tigre para poder ver sus dos ojos. Bueno, vamos a, a elegir el color. Aquí elegimos el color, hacemos clic. Hemos dicho que queremos los ojos verdes, nos venimos a los rangos de verde. En la parte que queramos, hacemos clic por aquí y decimos, bueno, un verde más o menos de este tono. Aquí tenemos el tono en el que estamos trabajando. Ok. Ok. Y luego elegimos... El pincel, por cierto, tenemos que haber elegido esta herramienta, la del pincel, justo la al lado es la goma, que nos va a hacer falta seguramente. Tenemos el pincel y elegimos qué tipo de pincel eh, queremos. Que puede ser un pincel que tenga un difuminado alrededor o a lo mejor un pincel más duro, como puede ser los de este tipo. A mí me gusta trabajar con pinceles que tengan un poquito de difuminado. Y aquí, en el tamaño, podemos tener un pincel más grande. Miren el tamaño que coge o un pincel un poco más pequeño para poder trabajar en zonas pues, que requieren de un poquito más de precisión. Voy a coger este tamaño de pincel y lo que voy a hacer es pintar directamente sobre el ojo del tigre. Estoy pintando sobre el ojo y ya como estoy directamente en la función solapar, ya el efecto se está empezando a ver. Si estuviera con la función el modo normal, que es como viene por defecto al principio, lo que estaríamos haciendo es pintar en verde eh, como si estuviéramos dando un brochazo. ¿vale? Hay gente que le gusta más dibujar primero así para poder ver visualmente. Es verdad que estás, sabes por dónde estás pintando. Si te pasas y tocas lo negro no ocurre nada porque el efecto de solapar sobre el negro no se aprecia. ¿vale? Y lo que hemos es pintado los ojos. De hecho, si ocultamos aquí la capa de abajo tigre, lo que hemos hecho es esto. ¿Mm? La volvemos a mostrar. Vale. Eh, nos ponemos en modo sola par. Y este es el efecto. Bueno, nos falta aquí cerquita de los lacrimales. Bien. Eh, aparte de eso, tenemos la opacidad, que aquí está al 100%, Si bajamos, vamos bajando, ven cómo se va quedando esto un poquito más suave. Así también el, el efecto tiene un, bueno, parece un poco más natural. Visto de cerca se nota, pero si nos alejamos, pues bueno, pues ya tenemos un efecto de tigre. Siempre podemos añadir una nueva capa, la vamos a llamar ojos rojos y vamos a jugar con conceptos, ¿no? Estamos también en efecto solapar, puede ser que nos venga como normal, la primera vez que añadimos una capa sale normal, podemos aquí cambiar al modo de sola par, ok. Y ahora ya tenemos una nueva capa que está encima de la de ojos verdes. Podemos ocultar ojos verdes, elegir el color dentro del rango de los rojos, elegimos un rojo, ok. Y hacemos lo mismo, solo tenemos que pintar los ojos en rojo. También puede servir. Si sí, en vez de hacerlo para los ojos, podemos pintar el hocico y tenemos una capa para el ojo, otra capa para el hocico. Siempre recomiendo que cada cosa que hagamos la tengamos en una capa diferente porque así a la hora de manipular o eliminar una capa entera, solo eliminamos la parte en la que nos hemos equivocado o la que no nos está gustando, ¿vale? Eh, 100% de opacidad, lo voy a bajar y tengo unos ojos rosados, ¿vale? Tenemos un tigre con este efecto. Eh, podemos mostrar y ocultar capas como verde, como rojo e incluso mezclarlas y tenemos ahí un, un verde divertido. Bueno, eso es cómo funciona básicamente el modo solapar en, en GIM y cómo funcionan las capas. Podemos añadir más y más capas, todas las que queramos.